Bienvenidos a las lecturas a medianoche con Joana Rubalcaba. Seguimos en la temporada de Pecados Capitales. Eh, hoy vamos con otra historia, hoy vamos con la historia de la envidia. Entonces, pues, a ver qué tal nos va con esta. Esta también ha sido bastante interesante. Eh, no, no fue la Odisea que resultó con la pereza, pero también, también tuve que dar como varias, hacer varias introspecciones ahí. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron también en la entrevista de hoy en la tarde eh, eh, Bueno, les, les pude avi avisar apenas unos minutos antes, pero muchas, muchas gracias por estar ahí Por apoyarme, por, por hacerse presentes y decir, sí, sí, sí, conocemos a Joana Rubalcaba y es la onda Muchas, muchas gracias, gracias a mis Patreons, bienvenidos a todos por estar aquí este, les recuerdo también que ahorita ya empieza la feria del libro en Xochimilco, empieza mañana, dura 10 días y ahora sí voy a estar presente el sábado Este sábado, pasado mañana, voy a estar de 11 a 4 por si quieren llevar los Funko Pops de May, eh, voy a llevar todos mis libros para que aprovechen, voy a estar en el stand de Editorial Alebrijes con el Reino del Lago, Gala, Ciudades Hermanas, las historias de fantasmas, de vampiros y de brujas. Entonces, bueno, ahí voy a estar con todos mis libros ya publicados para que aprovechen. Va a haber descuentos y además pues las ferias de libros son súper bonitas. Hay descuentos, hay obras nuevas, pueden conocer cosas increíbles. Y, este, y bueno, pues también hay descuentos, es padrísimo salir ahí con la torre de libros, listo para leer todo el invierno. <ríe> Bienvenidos a todos, ya estoy viendo que van, van apareciendo por aquí poco a poco. Rotro Balcaba, bienvenido, muchas gracias por estar en la, en la entrevista. También hay algunos que ya por fin se me va a hacer conocerlos este sábado, que ya dijeron ¡Sí voy! ¡Súper! Y en cuanto tenga otras fechas que vaya yo a estar en la Feria del Libro, también les aviso. Eh, también les voy a compartir en Patreon, les voy a compartir mis... Eh, ...los borradores de estas historias... ...porque han sido todo un proceso... ...entonces les voy a empezar a compartir... ...los borradores... ...he tenido muchísimo trabajo esta semana... ...así que en el Nano raimo ...he escrito muy muy poquito... ...y en realidad... ...voy a tener que ponerme al corriente... ...en esta última semana... ...el último jalón será escribir doble... ...a ver qué tal me va... ...les sigo compartiendo los borradores... ...en el Patreon... ...la historia se está poniendo bastante divertida... Es, es una historia de fantasía, están pasando muchas cosas, están surgiendo nuevos personajes, están, están tomando su propio camino. ¡Naraujo! es eso, hoy, eso! Hoy, es hoy! <ríe> ¡Sí, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Qué gusto! vida el Real presente, listo para el relato de esta noche, listo para oír de pecados capitales, provincianos, internacionales, extraterrestres y de todo. ¡Claro que sí! <ríe> ¡Sí, claro que sí! ¡Bienvenido! a todos. Este, bueno, les digo, voy a estar voy a seguir publicando estas historias. Yo normalmente soy una escritora, se conocería como de mapa. Yo estructuro toda la historia y luego ya me pongo a escribirla. Esta vez en el para estoy y estoy haciendo un experimento, algo que hacía años que no hacía, que es meterse al bosque nomás con la brújula, sea donde quiere llegar, pero cómo o por dónde voy a pasar no tengo idea, la historia está tomando su propio rumbo y está resultando muy interesante. La historia se llama Yowali y pues bueno, ahí algo, los que ya están en Patreon están viendo ahí más o menos cómo se va desarrollando. Es fantasía, igual que El Reino del Lago, es fantasía juvenil y pues bueno, ahí se va desarrollando. Bienvenidos a todos, muchas, muchas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con la historia de esta noche. La siguiente historia es para ti. Adéntrate en ella y di que nunca has sentido nada parecido. Trata de que suene real, si quieres, pero recuerda que mentir también es un pecado. La envidia No era medianoche, y ella no era una verdadera bruja. Sin embargo, pensaba que si lo deseaba con el corazón, alguien la escucharía, y su deseo, y su deseo se haría realidad. Llevaba la muñeca de trapo hecha con una playera que le había regalado Cintia la perfecta. El conjuro era simple y estaba segura de recordarlo bien. Lo había leído en una revista vieja en casa de su abuela. Habría preferido un hechizo para convertirla en sapo, pero había que adaptarse. Cintia era la chica más linda, inteligente y talentosa que conocía. Para colmo, era su vecina. Siempre habían caminado juntas a la escuela. Cuando estaban en la primaria, fue que se volvieron amigas, pero nunca fueron en el mismo grupo porque era un año mayor que ella. Con todo, ahora que iba a la secundaria, todavía compartían parte del camino. Cintia se veía diferente desde las vacaciones que pasó con sus primos en Canadá. Gaby no sabía qué era, pero lo percibía con cada uno de sus sentidos. No solo se había estirado, adelgazado y maquillado, se la veía más sonriente y desenvuelta que antes, los chicos comenzaban a notarla. Ahora no solo era bonita, sino que comenzaba a dejar los rasgos infantiles atrás siempre había sido una niña de dieces por lo que los adultos y niños solían tratarla con cierta deferencia gaby apenas podía pasar sus materias y mantener su cabello peinado durante el día sin embargo había algo en lo que gaby era mejor que ella y que cualquiera que conociera correr gaby había corrido desde que había podido hacerlo sin caerse desde niña le gustaba echarse a correr y dejar que el viento le despeinara el cabello, gozaba de esa libertad y con el tiempo también de la fuerza que iba desarrollando en las piernas, en su colonia había retado prácticamente a todo el mundo, había ganado carreras largas y cortas, se decía que algún día sería maratonista, Gaby nunca corría con ella, Cintia nunca corría con ella, porque había sido más bien gordita de niña y prefería actividades al interior, como leer o armar rompecabezas, o así había sido hasta entonces. Luego de su viaje a Canadá, había regresado cambiada, había ido de excursión con sus primos y ahora le había nacido un súbito amor por la naturaleza. Así, decidió acompañar a Gaby todos los sábados para correr juntas. Gaby la animaba a continuar, a no dejarse vencer, a lograr una meta nueva cada semana. Para su desazón, Cintia era disciplinada y aprendía rápido. Al terminar las vacaciones de verano, ya había bajado de peso y era casi tan rápida como Gaby. Esta no podía dejar de sentir una combinación espantosa de sentimientos encontrados. Por un lado, estaba feliz de compartir su pasión con su amiga. Por otro, le aterraba ver la manera en que mejoraba a pasos agigantados. Se decía que eran niñerías, que debía seguir apoyándola, especialmente ahora que podían correr con todas sus fuerzas, ahora que tenía una rival a su nivel. Se repetía que la competencia es buena y que le haría bien a ambas. Su madre siempre le decía que tus logros no se deban al fracaso de otros, así que ella también lo usaba como su mantra protector. Decidió que ayudar a su amiga era la mejor manera de mejorar ella misma. Si quería ser como ella, tendría que disciplinarse igual. Dedicó más tiempo a sus tareas, así como a su arreglo personal. Le copió lo que comía y comenzó a entrenar seriamente, como ella. Cintia notó también las mejoras de Gaby, pero si llegó a sentir alguna amenaza, jamás lo expresó. Así, la relación se mantenía en precario equilibrio, mismo que se rompió el día en que Cintia le ganó al fin a Gaby en una carrera. Las dos sudaban copiosamente y respiraban con dificultad, tumbadas en el suelo. Lo habían dado todo en esa carrera por el parque. gabi la felicitó, pero no dijo más. Cintia le dijo lo mucho que había deseado aquel momento, que había creído que jamás le ganaría. gabi respondió con una simple sonrisa con los labios apretados. Al llegar a casa no pudo más. Bajó al jardín pasadas las diez de la noche. A las doce era mejor pero no la dejarían salir de la casa a esa hora. Hizo un hoyo en el cual metió la playera, miró hacia la luna y le imploró con las manos juntas, «Por favor, que siga siendo mi amiga, pero que no vuelva a ganarme jamás. Necesito esto, por favor». El aire sopló frío sobre su cabeza y una extraña imagen le llegó a la mente. Era un par de pies femeninos dentro de tenis blancos manchados de sangre. Sobre los pies estaban los tobillos, erguidos, cercenados, con la carne y el hueso expuestos. Gaby se sacudió la imagen al ponerse de pie. Entró a casa e intentó dormir, aunque las pesadillas la acecharon el resto de la noche. Tres días después de camino a la escuela, Cintia le dijo que algún día deberían hacer una carrera en forma, solo ellas dos. Gaby, sin saber por qué, aceptó de inmediato, y le propuso que el sábado fueran al viejo anfiteatro, cerca de la carretera. Cintia le dijo que ese sábado no podría, a menos que fuera en la tarde como a las seis. Gaby aceptó de nuevo, decidida, con una voz que le pareció ajena. El sábado se escabulló de sus padres mientras ellos dormían la siesta, y tomó el camión que la dejaba en el anfiteatro. Les sorprendió ver que estaba rodeado de maleza, Solo había una pequeña parte por el costado, donde la reja estaba vencida y las plantas apenas habían comenzado a estirarse. Cintia llegó casi inmediatamente después. Su papá la había ido a dejar y le recordó que las recogería ambas en una hora, cuando volviera de hacer los encargos de su madre. Gaby no pudo evitar pensar en lo perfecta que era aquella familia, tan armoniosa y ejemplar. Se metieron juntas al viejo anfiteatro. La carretera pasaba a un costado. Cintia comenzó a calentar inmediatamente. Gaby, en cambio, tenía demasiada cu curiosidad por aquel viejo lugar, por lo que se subió a las gradas de piedra y paseó un poco. De repente, vio una parte derruida tras la cual se abría un camino. Miró hacia abajo, al centro del anfiteatro, donde seguramente podrían correr como en una pista, y miró de nuevo por aquel camino tras el muro. Pasaba por debajo de la carretera y seguramente salía al otro lado de la maleza. Si su mapa mental no la engañaba, al otro lado estaba la plaza grande. Aquella carrera podría ser más interesante, ya que habría algunos obstáculos que esquivar. Cuando le propuso a Cynthia tomar aquel camino, ella la miró desconfiada. «Será más divertido», insistió Gaby. «Y si ganas, te pagaré un helado de los que están frente a la fuente». Aquello terminó de convencerla, siguió a Gaby hasta el hueco y se escurrió por entre el concreto roto y las enredaderas. Abajo, la luz del sol llegaba extrañamente, casi completamente cubierto por las plantas. —No creo que salgamos a la plaza grande —dijo Cynthia en un susurro. Gaby había notado también aquel ambiente enrarecido, y a pesar de su buena memoria, no encontraba el paso por bajo o la carretera que había visto un momento atrás. Aquello parecía más bien una selva. ¿Esta no será la reserva que está al otro lado? gabi se rió de aquello. La reserva estaba a más de seis kilómetros de ahí. No había manera de que llegaran a ella desde el viejo anfiteatro. El camino estaba ante ellas y gabi no sentía el más mínimo impulso de volver. El camino era irregular, lo suficiente para emparejar la situación, según calculó. ¿Quieres ese helado o no? La tentó ella. Cintia la miró indecisa. Entonces, Gaby echó a correr, y su amiga no tuvo más opción que seguirla y tratar de alcanzarla con toda la potencia que tenía. El anfiteatro quedó atrás, y la luz del sol se obscureció bajo el denso follaje que las cubría. El camino era más difícil de lo que Gaby había previsto, y no había indicios de estarse acercando a la plaza. Sin embargo, no podía detenerse a pensarlo. Cintia venía tras ella pisándole los talones, Ninguna descansaría hasta haber ganado. A medida que avanzaban, el camino se angostaba. Las raíces de los árboles eran cada vez más altas y la luz se enrojecía, probablemente debido al atardecer. Gabi sintió como Cintia desaceleraba y se iba quedando atrás. Ya que había sido ella la primera en detenerse, Gabi podía seguirse considerando la vencedora. Regresó sobre sus pasos hasta su amiga. —Creo que gané. —dijo Gabi, con una amplia sonrisa en los labios. —Creo que nos perdimos —respondió Cintia. Gaby miró el camino que habían recorrido. —Solo tenemos que volver por ahí. Su amiga asintió con la cabeza en silencio y comenzó el camino de regreso sin siquiera esperar a que lo decidieran juntas. Gaby caminó tras ella de regreso. Le, molestó? Le molestaba que no confiara en ella. Seguramente estaban a nada de salir hacia la plaza así como el hecho de que había decidido volver casi sin preguntarle. El camino era tan angosto a estas alturas que solo podía caminar detrás de ella. Eso había sido una ventaja al correr, pero ahora le irritaba ver todo el tiempo su espalda. La oscuridad las absorbió rápidamente. Caminaban con cuidado, cada vez más lento. Cintia comenzó a preocuparse de que hubieran perdido demasiado tiempo, de que su padre regresara y no las viera, de que llegaran cuando él ya se hubiera ido a buscar ayuda. Finalmente, dijo lo que en verdad pensaba. Fue una estupidez meternos así en la selva. Gaby sabía que tenía razón, pero se negó a admitirlo en voz alta. Continuó caminando tras ella. La oscuridad era casi absoluta. Como iban a correr, ninguna de las dos traía un celular a la mano. Procuraban guiarse con la escasa luz que entraba todavía siguiendo el camino que poco a poco volvía a ensancharse. No tardaron en darse palmadas por todo el cuerpo, devoradas por los mosquitos invisibles que las mordían cada vez más insistentemente. Gaby pensó en que sus padres ni siquiera se habían enterado de aquella excursión. Ahora sí la encerrarían hasta que se graduara de la universidad. De repente, Cintia se detuvo en seco, de tal modo que Gaby chocó con su perfecta espalda. ¿Qué pasó? ¡Shh! La calló Cintia. Alguien nos está siguiendo. Gaby sintió cómo se le ponía la carne de gallina. En aquel lugar no sabía si le preocupaba más que hubiera alguien o que hubiera algo siguiéndoles la pista. Empujó su suavemente a su amiga para que continuaran en silencio. Estaban cerca de la salida, lo presentía. Al poco rato ambas fuer fueron conscientes de las ramas que crujían tras de sí y del hecho de que eran varias las pisadas las que comenzaban a rodearlas. Cintia tomó a Gaby de la mano y ésta se aferró a ella. Los mosquitos no paraban de picarles en los brazos, en las piernas y hasta en el cuello. ¡Au! Gritó Gaby en un momento y se llevó la mano al tobillo. Cintia la jaló hacia un pequeño claro donde comenzaba a entrar la luz de la luna. Se detuvo en seco en cuanto vio la sangre. Gaby, le dijo, tenemos que correr, ahora. Ambas, Tomadas de las manos, echaron a correr. Las sombras a sus espaldas corrieron también, multiplicando el ruido, alcanzándolas por los costados. Ellas no tenían manera de ver a sus perseguidores, pero estaban seguras de que ellos sí las veían a ellas. Cintia gritó después. Se llevó la mano al muslo, pero no dejó de correr. Sintió la sangre espesa en su mano, pero no podía detenerse ni, de, ni dejar que Gaby se detuviera por ella. Debían correr con todas sus fuerzas, como nunca antes lo habían hecho. Gaby soltó otro grito, pero tampoco se detuvo. Sentían mordidas y arañazos por todas partes. Sabían que sangraban y que necesitarían un hospital con urgencia. Pero nada importaba más en aquel momento que lograr salir de la oscuridad que amenazaba con tragarlas. Sentían pinchazos, escuchaban chillidos en sus oídos. El olor a sangre les inundaba las fosas nasales. La oscuridad se cerraba ante ellas, impidiéndoles ver el camino. Pero estaban cerca. El suelo se volvía más regular y un brillo al frente revelaba la luz de la luna reflejada sobre una roca suelta del concreto del anfiteatro. Gaby sintió que su amiga la jalaba, pero le ardían tanto las piernas que sentía que no podría seguir. —Solo un poco más —le urgió Cintia. Gaby la vio saltar ágilmente a la piedra más baja, pero su salto había sido insuficiente. Tuvo que intentarlo varias veces más. —¡Gaby, vente! —le gritó pero Gaby no podía sino verla fracasar una y otra vez. Cintia estaba demasiado cansada para saltar lo suficiente, demasiado débil para jalarse con los brazos. Gaby, tienes que saltar, no puedo subir para ayudarte. Gaby sentía las mordidas que le subían ahora por los pies, pero apenas era consciente de sí misma. Cuando sus manos impactaron contra el suelo, su mente solo podía pensar en lo poco que le faltaba a Cintia para subir por la barda hasta el hueco del anfiteatro, y lo rápido que la habían alcanzado las sombras. Una nube negra de leteos cubrió a su amiga y la hizo caer al suelo, donde extrañas formas se retorcían y la esperaban con las fauces abiertas. La luna asomó uno de sus mortecinos rayos por entre el follaje, apenas lo suficiente para que Gaby, a través de la sangre y las garras que le abrían la piel del rostro, viera su deseo cumplido. ¿Qué les pareció esta historia? Esta es la de la envidia. Como habrán visto, estuve dándole bastantes vueltas, probé con varias historias y finalmente llegué a esta. Espero que les haya gustado, espero que estén conmocionados, que les dé muchas pesadillas. Eh, sí, espero que les haya gustado esta Christian Giovanni Raven, saludos, bienvenido Espero que hayas escuchado la historia completa Si no, recuerden que terminando la transmisión Pueden volver a escuchar esta historia desde el principio Y bueno, compartirla, comentarla, darle like Lupis RRZ, lista para la lectura de esta noche Ay, espero que también, que también la hayas escuchado completa Si no, al final pueden volver a escucharla Yo también las estoy subiendo a YouTube las primeras tres ya están en YouTube. Ya está la ira, la gula y la pereza. Elizabeth Granados, hola, no, un cuento muy tenebroso. Me gustan mucho las historias que rayan en lo macabro. <risas> Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a mi familia, a mi novio, a mis amigos, a todos los que me apoyan, a mis Patreons especialmente, eh, a todos los que están aquí, a los que esperan los jueves a la medianoche, que se toman un cafecito, o leen algo en lo que en lo que llega la medianoche y esperan para estar aquí presentes siempre es una experiencia diferente no sé por qué, pero siempre es una experiencia diferente escucharlo en vivo de todas formas, muchas gracias también a los, que, a los que me escuchan después muchos me escuchan viernes en la mañana hay quienes me dicen, no, yo viernes de día porque si no me da mucho miedo es un gran, gran halago para mí mmm... ¿Qué dice al ah, Lupis definitivamente hay que pensar cosas bonitas sí, David el Real eran amigas sí, <ríe> Cristian Giovanni me quedé picado con la historia, Che, sí algunas aunque las planeo para hacer cuentos breves como que dan para, para crecer <ríe> Lupis sí si sí alcanzó a escucharla desde el principio, súper, qué bueno, me da muchísimo gusto y bueno Todas las historias de fantasmas ya están en YouTube. Estas de las, las historias, estas de, de los pecados capitales, ya también están, las estoy subiendo poco a poco a YouTube. Ya están las primeras tres, han tenido muy buen recibimiento y recuerden que pueden apoyarnos a los artistas independientes de muchas maneras. Puede ser económicamente a través de Patreon y además recibir otros beneficios o puede ser simplemente darle like, compartirlo, comentar, hacer ruido, cuéntenles a sus amigos, a la gente que conocen fíjense, hay un programa los jueves a la medianoche y es terrible <risa> es terriblemente, es tenebroso, es macabro, es diferente eh, también recuerden que en YouTube sí le dan campanitas, sí le dan like si sí lo comparten, si sí comentan, todo eso también ayuda muchísimo a que otra gente sepa que estas historias existen aquí en México, en español, historias diferentes que dan mucho, mucho miedo David del Real me dio tristeza. Pues sí, sí te entiendo, la verdad es que también es una historia un poco un poco triste en ese sentido porque creo que es parte de lo que es terrible de, de, la, de la envidia que es muchas veces se va a dar a, entre gente que admiramos y queremos y parte de lo que también estuve leyendo mucho es que la envidia es, es uno de los pecados que rara vez se confiesan. Entonces, bueno, solamente crece y se alimenta y se convierte en un monstruo que nos envenena a nosotros y a otros también, por supuesto. David, el rey, <ríe> me encanta verse las caritas que pones. Muchas, muchas gracias. Recuerden que también ya está la feria del libro en Xochimilco. Empieza mañana y va a estar durante 10 días desde este domingo hasta el siguiente. Yo voy a estar seguro, seguro este sábado de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Voy a procurar estar otros días, ahí les avisaré. Pueden llevar sus Funko Pops de, de May, me encantará, este o los libros que hayan comprado, también voy a llevar todos mis libros. Voy a estar en el stand de Editorial Alebrijes, con el Reino del Lago, por supuesto, pero llevo todos mis libros, llevo Gala, Ciudades Hermanas, el Reino del Lago, por supuesto, historias de fantasmas, relatos vampíricos y el nuevo libro de brujas que ya llegó aquí a México. Ya lo tengo y lo pueden conseguir este sábado. Entonces ya algunos ya me dijeron que sí nos vamos a ver el sábado. Por fin los conoceré, me da muchísimo gusto de verdad conocerlos, reconocerlos, volverlos a ver. Y, este, y también los demás que se quieran lanzar puede ser este sábado o durante la semana van a poder conseguir El Reino del Lago y voy a ver también otros días estar ahí en la feria y ya les iré avisando recuerden que también sigue el nanoraimo para todos los que se animen a escribir Ari ya también me agregó como body entonces ahí puedo ver su avance él puede ver mi avance cualquiera que quiera seguir mi avance en nano puede seguirme en el mismo nanoraimo abrir una cuenta y poner agregarme como body y este o pueden también seguirme en patreon donde un poco más, el proceso, fragmentos, los borradores y cosas así, ¿vale? Muchas, muchas gracias a todos por estar aquí, espero haberles causado muchas pesadillas y que me cuenten. Muchas gracias, nos vemos el siguiente jueves a la media, para, para más lecturas a medianoche.